David, por favor, transmite un mensaje al nuevo gobierno en relación con las enfermedades raras. Bueno, creo que lo que ellos deben de entender, deben de asimilar es lo importante que es para nuestro país darle atención digna con profesionalismo y, por supuesto, medicación adecuada a los enfermos con padecimientos raros que existen en nuestra patria. No tengo duda que los señalamientos en torno a la dignidad para los enfermos que ha planteado el presidente López Obrador deben de ser seguidos al pie de la letra. Y si eso es así, estoy seguro que no tendremos un problema más allá del hacer nuestro trabajo para que los que coinciden en nuestros esfuerzos hagan el suyo. Creo que ese sería el mensaje, que no nos olvidemos que hay que cumplir con lo que se promete y con quien más lo necesita.